Sábados por la noche y seguís mirando la tele esta vez ¡No! ¡No! Sábado 23 de agosto, 23-30 horas. Llega al 7 a bar, Devastación de la nostalgia. Y para devastar la noche llega. WhatsApp. Pues bueno, la entrada es libre, piturria 970 y vos vas a ir. ¿Eh? ¿Sí? Vos vas. Y si vos no vas, yo me voy a encargar de que. que te pase algo. No creo que estén bromeando.